Eh, vamos a pasar con, con otra información de, de las que... Yo no vi... sé por qué a mí siempre me ponen esas informaciones, porque de una vez dicen que yo le tengo envidia no, a esa no, mujer. No, es una belleza de mujer. A, mujer mí no, muy bien. a mí no me gustan ese, sus actitudes, pero no, pero es que me la ponen aquí en este guía. No, guío. no, ya, ya. Entonces... hermoso. En el día de ayer vimos unas fotos majestuosas. Hermosa, de Una hermosa, reina. Hermosa, hermosa. La sultana. Dios la bendiga y le salud. La sultana la apodaron en en Instagram y en eh, las redes sociales. Está muy linda. Vestida de reina, su hija de princesa y en cada extremo, sus padres, con esta fotografía navideña, la empresaria e influencer me... ahí es. Alexandra Jactu despide este año 2020 en el cual describió como un año lleno de éxitos y fracasos. Tú te imaginas yo allá atrás, ¿eh? Esta imagen eh. Es que, estas imágenes que han revolucionado eh, oh, las ahí, redes sociales. Ahí. ahí es que yo... <ríe> Han conseguido en poco tiempo casi medio millón de ¿Me likes y casi hacer. 14 mil comentarios. Fue descrita por sus seguidores como la Sultana. Título utilizado en algunos países islámis, islámicos equivalente al rey o monarca Una foto muy bonita. ¿Me hacer esa foto, amiga Hay que destacar que, que, que Alexandra siempre eh, quiere... Le, le dio... Escúchame que te interrumpa, corazón. Le dio eh, Mosa la Para pensó como que a, a él despegarse ya la iba a destruir y ahí es que esa mujer se ha hecho no, ella siempre hay que admirarle bien. esto que ella siempre quiere destacar eh, lo que son los valores familiares y la unidad familiar y esta foto es muy bonita ella como como, su, como la reina y su princesita ahí muy bella junto a sus padres muy linda no es medio caco caliente señor lo veo como medio caliente esto da un mensaje de que de que ella sigue, lo más importante para ella es ella y su familia, y qué bueno. Yo quisiera ser amigo de ella. ¿Por qué? Sí, para, para estar cerca, conversar, así que ya. a veces se siente despechada y que llame a Papá Tarima para consejo. Alessandra también es una asociadora, ella es lo que debe bajarle un poco a, al papel de víctima. Que, no, ya no, ella es una víctima, fue una víctima de un, de, de un maltrato amoroso que le hizo nuestro amigo moza la Para. Claro, pero ella se ha recuperado totalmente y se ve muy bien. Y a todo el mundo le pegan cuernos. ¿Y a quién es no que no sé. le pegan cuernos, Dios mío? pues uno tiene que dejarse de vaina, Uno tiene que dejarse de cosas. A todo el mundo le pegan cuernos. Bueno. ¿No yo, te han pegado cuernos No, no quiero opinar de, sobre ese tema. Ese tema es sangriento. ¿A ti nunca te han pegado? A, a esta hora. ¿A ti no te han pegado o no, tú no has pegado nunca? No, no sé, no, yo soy un hombre serio. Yo ¿Ah? siempre... A mí que me han pegado balsa. ¿Te, ¿te en cantidad. Ya, te han pegado muchas. En cantidad. Ajá. Ajá pero que, sí, a todo el mundo le pagan. No no, va no, a poner? No, no, no, espérate, va a morir, pero como a ti no, porque tú, tú estás como, tú te declaraste como que. Y uno se va a morir por eso. ¿Eh? ¿Eh? A La Villalona, a Villalona, a Villalona, porque a Villalona. no tiene. El que no tiene no le pegan. Imagínate ¿Eh? qué hacemos. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo así? de señores, señores. Entonces, eh. Volviendo al tema de Alexandra, pero ella estuvo muy bonita. A mí me gustó mucho su foto. Sí, Yo quisiera tirarme una foto navideña, pero, pero mañana, siempre hay que darle cuarto. Ahora habría que ver si ella se considera la reina de qué? Si de las redes, de su familia o de qué cosa? No, porque... de la familia, la reina de la familia, porque tienen cuarto que se acabó. Y ella tiene más dinero todavía. Imagínate, es verdad. Claro, y eso es a Ella bien, le dio bien. la patadita ¿Que tú de. ¿Te hubiese puesto a tu padre? Por eso pregunto, sí, sí. Eh. Por eso sí, pregunto sí. si Pero ella se considera la... la de ella, porque de tiene. su familia, su madre... Eh. La, la figura es Siempre decimos no, eh, la, la como una madre reina. es la reina. Pero yo me, me imagino que ella se refiere a, a, a las redes. La sí, no a las redes fue porque que ella es la famosa de la familia y de los cuartos es el papá. No, no, no. Y... Mucho dinero. Tienen toda la familia de ellos porque ellos son de, de Ucrania Y o ella... De un país de Sobraro. De Mónaco. Para no, allá, es de esa, que esa gente so, que usan corona. Por ahí. Y aquí se la beben, allá la usan, aquí la beben. Eh, hay reyes por allá, por allá. No, sí, no sí, Reino Unido, eso, por allá. Bueno, en fin. Ah, eh, eh, sí, Tuvo muy buena nota en social y, y geografía. Yo. Sí, no, sí. No, pues, sí, claro, se, se pues... nota, ¿no? Claro, claro. La historia. Se nota, de verdad. Eh, muy bonitas sus fotos, hay que destacarle, vuelvo y digo que Alexandra ha sido una jociadora y que se ha ganado sus pautas. La vacaciones te fue bien a ti, porque yo te veo como más qué? bonita. Ta, sí. mucho, pero... Claro, no, no, porque ya vino hoy como renovado. Que yo le como, hacía falta. Como... Sí, como navideña vino hoy. Nada más te verdad. falta una manzana guindando. Es como que puede dar a luz, como que me asentó un claro, poquito, claro. estoy más delgada. ¿Tienes sí, dos hembras que tú tienes? Dos niñas claro, claro, ¿Puedo simples. buscar varón ahora mismo en el 21? No, no, y no, no, claro. Eh, si yo sé que me va a salir varón, lo hago ahora. En, en febrero, Está en que me hoy? salga varón. ¿Lo si lo puedes... yo sé que me va... Sí, <risa> después del Claro, claro. Después, después del programa, el programa lo el programar. Pero si yo sé que Eso varón no que nada. me va a salir, pues yo salgo de aquí a hacerlo. Pero claro. está en que me ¿Cómo? salga varón. Hay ah, ah, ahí hay, no, no, claro, a tiene su pareja. Tranquilo, su él su sabe pareja. que siempre hay. Sí. ¿Eh? No, no, ya tiene su pareja. dice <risas> una mujer comprometida. Sí, sí. ¿Eh? Señores, Carlos Silver. ¿Qué vamos a hacer con Carlos Silver? Vamos después de la pausa. Ah, bueno, vamos. Vamos a una ay, pausa amigo, y volvemos, ¿Ven, sí. Ven, hombre. ¿sí, <risas> Nos vamos a la pausa y retomamos.